Bienvenidos, gracias por estar aquí, por sintonizar el primer episodio del podcast Simple Vida. Mi nombre es Leslie y estaré con ustedes compartiendo inspiraciones para el bienestar del día a día. Para este primer episodio me gustaría traer como protagonista a la naturaleza. Wow. Imaginemos un atardecer, un cielo con nubes moviéndose lentamente, un arcoíris, el mar y las olas, el viento, la brisa, la naturaleza tiene conexión y energía, que nos eleva a estar bien, a sentir el presente. Muchas veces nos olvidamos de incluir a la naturaleza en nuestro día a día y ¿saben que Más allá de las visualizaciones podemos conectar con la naturaleza de alguna forma simple. sol, sentarse en el parque, nadar en un río mar o lago, visitar la montaña o ir a la playa. Hay muchas muchas formas de conectar con la naturaleza pero requieren compromiso y tiempo. Sin embargo, entiendo que muchas veces no hay tiempo, ¿verdad? rutinas pueden ser muy demandantes y para esos casos tenemos otras opciones opciones simples como beber agua en abundancia consumir frutas, verduras, vitaminas y minerales date tiempo para conectar con la naturaleza de algún modo. Estas fueron simplemente ideas. Conectada con la naturaleza para estar presente. Date un tiempo aquí y ahora. Y este fue el primer episodio del podcast Simple Vida. Gracias por estar allí, gracias por sintonizar, uh, siento mucha gratitud por haber comenzado este, este proyecto para compartir y por sobre todo para el bienestar. Les envío un saludo muy grande, mucha buena vibra y ya nos estaremos escuchando muy pronto. Cuídense. Adiós. Namaste.